Hola, soy Magda Lorente y trabajo en el área de innovación, gobiernos locales y cohesión territorial. Junto con Diputación de Castellón y Gobierno de Aragón, hemos organizado el primer encuentro de datos abiertos con un verdadero propósito. Este año, eh, nuestro reto es trabajar desde las políticas de datos abiertos, cómo mejorar la cohesión territorial y luchar contra la despoblación. En la mesa que coordino, que tratará sobre qué necesita la sociedad de los portales de datos abiertos, daremos voz a los diferentes agentes sociales, empresas, etcétera, sobre qué necesitan de nosotros. Así que si te interesa el tema, no lo dudes, nos vemos el 21 de noviembre en Barcelona. No dejes que te lo expliquen.